mucho más eficiente si giramos todo nuestro tronco superior a que solo giramos la cabeza. ¿Qué pasa con los gestos? Dentro de los gestos entendemos tanto la gesticulación facial como el movimiento de brazos, de manos, etc. Este es el aspecto en el que más ha evolucionado pasando de situaciones muy estáticas y muy rígidas a cada vez enfatizar y gestualizar más poniendo en valor este hecho. Es más, eh, TJ Walker eh, recomienda que más vale pecar de gestualidad y de exhibir emociones y sentimientos de que de tener una... Presentación totalmente plana en lo gestual. Esto nos exige mucho conocimiento de nosotros y mucho de, en cierta medida, preparar cómo introducir los gestos en nuestra presentación. ¿Cuáles son los gestos más importantes? Pues aquí os hemos puesto cinco, que son los típicamente reportados por todos los estudiosos de estos ámbitos. Por un lado, y en el punto central, es lo que se denomina la garra. ¿De acuerdo, es gesticular con las manos, con la mano hacia abajo es una postura típica de los hombres del tiempo los hombres del servicio de meteorología donde por un lado tienen el presentador como nosotros el, para el control de los mapas y de las dispositivas y por el otro van apoyándose con gestos sencillos de arriba a abajo los partes meteorológicos que están dando otro gesto interesante a introducir es eh, el apoyo con las manos de los números. Por ejemplo, en nuestra presentación vamos a tener tres fases. La primera fase va a consistir en hacer una introducción a la temática. La segunda fase nos vamos a dedicar a explicar los conceptos más importantes y en la tercera fase haremos los resultados. Es importante también utilizar movimientos eh, verticales y horizontales de las manos para apoyar, por ejemplo, estamos dando una charla sobre un balance económico de una empresa pues queremos reforzar que nuestros beneficios han ido al alza si bien la competencia ha estado bajando sus precios o si tenemos en un proyecto diferentes fases, en la fase número uno haremos, trataremos unos aspectos en la fase número 2 les desarrollaremos en la fase número 3 veremos las conclusiones de las mismas las fechas también es recomendable acompañarlas con las manos para decir el curso MOOC lo hemos empezado el 4 de febrero y vamos a seguir con él hasta abril donde desarrollaremos todas las actividades planificadas para el mismo como aspectos prácticos eh, os diremos que evitar la postura del T-rex que cada gesto que hagáis lo hagáis de forma específica, que no se introduzca ruido en vuestro mensaje, sino que tiene su sentido el introducir un movimiento de manos o el introducir un gesto en la cara. Que cuando mováis los brazos lo hagáis en un espacio entre los hombros y la cintura. No hagáis grandes aperturas porque eso puede distraer mucho y llevarnos a parecernos a un controlador aéreo más que a un orador. Cada gesto es interesante mantenerle dos o tres segundos y después volver a la situación de reposo, bien con las manos a lo largo del cuerpo o bien con una situación abierta. Y intentar mover ambas manos por igual